Otro proyecto recuperado es, esta puerta no debería haberse abierto, o algo así. Y es una parodia de Coraline que hicimos, bueno, hizo mi hermano en un, ¿cómo se llama? En un camping, no, en un crucero, cuando todavía estaba en el instituto, y lo hizo cuando aún no se había estrenado Coraline. Bueno, aquí podréis verlo, así que adiós.